indio Uno, dos y tres 5 y 6 pequeños sin Dios 7, 8 y 9 pequeños sin Dios 10 pequeños sin Dios 10, 9, 8 pequeños sin Dios 7, 6 y 5 pequeños sin Dios 4, 3 y 2 pequeños